Thank you. you. Mm -hmm. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Justo me pilló un pinando pel, el vaso de café. Sí, yo voy a buscar algo también para, para quedarse mientras tanto. Ya. Vuelvo luego. Yo voy a estar acá. A... Eh, como decía, este cabildo es un cabildo eh, constituido que sea, por, eh, por gente eh, vinculada al sector de salud. Eh, eh, no es solamente médicos los que hay acá, somos los menos en realidad. Eh, eh, tenemos, tam tenemos también a antropólogas, tenemos eh, psicólogos, tenemos abogados, bueno, una, una variedad de, de, de eh, gente que está al sector salud, y que eh, ha ocupado distintas posiciones, desde posiciones operativas hasta posiciones en el ámbito directivo, gente también vinculada a la atención primaria de salud, eh, gente vinculada a la salud pública en el ámbito de la odontología, eh, en salud hurista. así que bueno, es un grupo bastante eh, pluridisciplinario, y eso bueno, nos ha permitido generar eh, propuestas que, que son bastante eh, abiertas Inclusiva, hemos podido desarrollar 12 conversatorios a la fecha, distintos temas donde hemos, hemos recabado eh, planteamientos de muchas personas muy, muy distinguidas, eh, de, de todo tipo, expertos, gente que hizo desde la visión ciudadana. Así que, bueno, ha habido una producción bastante rica, y lo que el Cabildo decidió a propósito del, del proceso de, de elección en que estamos, en que estamos ahora... Eh, eh, nos da en marcha eh, bueno poder apoyar este proceso constitucional poder apoyar digamos en el futuro lo que hacer la convención constitucional eh, en lo posible seguir eh, relacionados con quienes actualmente eh, no sean eh, no sean electos que obviamente por el número es muy limitado de la comisión constitucional Va a ser la mayoría de los, que son los candidatos y candidatas, pero sin duda que ellos van a seguir interesados en la cosa pública, seguir interesados en la salud, y por lo tanto eh, pretendemos que podamos seguir conectados, vinculados y trabajando en los temas que son de mutuo interés y de interés ciudadano. Eh, bueno, en esta oportunidad eh, ya tuvimos eh, una primera conversación eh, con, eh, con el candidato y candidata de la Comisión Constitucional. Ahí, eh, Begoña Yarsa, que ya es el saludista, va a poder contarnos un poco, digamos, qué pasó en esa reunión de, eh, anterior. Así que, eh, para hacer partir esto, que es eh, una conversación, como, como lo estamos planteando, eh, por lo tanto, ustedes van a poder hacer las consultas que tienen necesario van a poder dar sus opiniones también, intercambiar con nosotros, intercambiar entre ustedes, o sea, queremos eh, que se dé ese tipo de, de dinámica. Eso lo va a conducir el eh, autor Fernández, que es, eh, que es matrón, director del consultorio San Rafael de la Pintana, o sea, muy conectado con la atención primaria, con la salud pública y con, el, con la comunidad y, y, lo, y lo, el territorio, en el cual él ejerce uno de, los, uno de los territorios en los cuales ha podido desempeñarse, así que tiene una vasta experiencia, y puede hablar mucho también de lo que significa eh, el, el, el eje central del nuevo sistema de salud que proponemos que sea obviamente la atención primaria de salud. Así que le doy la palabra a Lautaro para que él eh, inicie, entonces va a moderar digamos, esta conversación. Lautaro. Gracias, Jorge. Bueno, nada, pues, bienvenidos a todos y a todas. Eh, para nosotros, la verdad, que es un tremendo privilegio contar con la participación de ustedes, especialmente los que son candidatos y candidatas a constituyente. Decir también que este grupo humano que hemos estado trabajando por todo este tiempo, eh, valoramos el que seamos mucho eh, diversos lo que opinemos respecto a los temas que nos interesan al país. Tenemos una profunda aspiración y muchos de los que estamos en este grupo hemos estado en algunas de las transformaciones más difíciles del sistema público de salud la gran mayoría hemos dedicado prácticamente nuestra vida al servicio público y por lo tanto pensamos que, que a lo mejor podríamos contribuir a, a esta nueva etapa del país de manera sustancial y poder ser un aporte para cada uno de ustedes. Eh, antes de partir y darle la palabra a Begoña, eh, quisiera plantear que nosotros nos gustaría grabar la conversación y por lo tanto, si hay alguna persona que, que, que no está de acuerdo o no quisiera que hagamos eso, lo pueda expresar. La modalidad de trabajo, como es una conversación, por lo tanto vamos a dar la palabra a través del chat. Ojalá no más de cinco minutos para cada una de las personas que intervengan. Eh, y las primeras eh, palabras que vamos a dar es esencialmente para provocarlos, para... Hablar, es que tengo que no. buscar mi teléfono para eh, eh, invitarlos a, a hablar libremente, porque este es un espacio plural, sin distinciones, acá somos todos iguales, diversos, y la idea es que eh, este conversatorio da más aporte al enriquecimiento de los documentos que hemos ido elaborando, y por sobre todo les sea de utilidad a ustedes que son candidatos y que puedan tener las conversaciones con las comunidades a las cuales van a representar. Nuestra máxima aspiración es que esto sea un espacio de participación, igual que esperamos que los constituyentes sean electos hagan un proceso participativo a nivel del país, eh, porque eso es el Chile que soñamos, el Chile que aspiramos. Sin más que decir, entonces, yo le voy a dar la palabra a Begoña, Begoña Yarza, que tiene una trayectoria importante en, en la salud pública de este país, ella es pediatra, académica, especialista en calidad, así que... Y nada, pues ha sido para nosotros además un honor tenerla en nuestro eh, grupo de Cabildo. Begoña, tú tienes la palabra. Gracias, gracias Lautaro. Bueno, eh, hola a todos, a todas y a todes. Eh, a mí me corresponde contarles un poco lo que pasó en, el, en, en la conversación anterior. Y en el primer encuentro, ¿cierto? Que participamos y que conversamos, que... Nosotros pensamos que allí eh, ocurrieron cosas bien importantes. Una es que pudimos conversar sobre desde dónde estábamos hablando y qué es lo que queríamos cada uno de nosotros con respecto a el, este encuentro y lo que queríamos plasmar en la Constitución. O sea que nos proponemos en este cabildo profundizar, ¿cierto? Profundizar y dar cuenta de lo que en la anterior conversación se vio como como inquietudes y la primera de ellas de la deliberación que tuvimos con respecto al derecho a la salud se nos plantea como como una solicitud cierto que nosotros pudiésemos apoyarlos en el en sistematizar algunos de los conceptos o sea que esa sistematización de los conceptos con respecto a la salud el derecho a la salud cierto eh, los sistemas de salud eh, los tipos de sistemas de salud pudiésemos nosotros apoyarlo en el tema de sistematizar. En esa conversación hubo personas que hablaron de un sistema, en vez de un sistema de salud, dijeron un sistema nacional de cuidados. ¿Cierto? Hubo otras personas que hablaron de un sistema universal de salud. Otros le pusieron apellido y dijeron que era solidario y que, y que, y que y el acceso era universal. O sea, hubo muchas opiniones y en conjunto, algunos nos pidieron sistematicemos. Otro elemento que se conversó en, el, en, la, en la reunión anterior, en el conversatorio anterior, eh, se habló de que sería importante para los aspirantes a constituyentes no que nosotros pudiésemos poner en, a, a ustedes a disposición lo que está consagrado en otras constituciones ¿O en el derecho internacional en, con respecto a salud? ¿Qué elementos están consagrados? Y alguien del, chat, del, del conversatorio dijo, queremos saber cuál es el piso mínimo que nosotros podemos aceptar en la Constitución. O sea, ¿qué cosa en derecho internacional comparado se ha plasmado en términos de derecho a la salud? Y desde ahí partimos. Por tanto, nosotros tomamos ese desafío, ¿cierto?, de tratar de sistematizar y entregar a, a, a ustedes este requerimiento que nos pareció tremendamente interesante. Otro de los elementos que se planteó es el tipo de gobernanza. ¿Qué forma de gobernanza tiene que tener la salud? Eh, ¿Qué institucionalidad, por tanto, tiene que tener la salud? ¿Cuán desconcentrada tiene que estar? ¿Cuán cercana a los territorios? Y ese tema también lo vamos a abordar. Hoy quizás no lo abordemos, pero lo tenemos tomado como para plantearlo en los siguientes conversatorios. Fue un tema bien relevante que se habló. Otra temática que se habló en, en, nuestro, en el encuentro anterior fue el tema de salud mental. Por varias de las personas que hablaron y pusieron como bien central el tema de la salud mental como un desafío emergente y necesario para abordar desde la salud pública. Otro elemento desde lo vivencial fue manifestado por algunas de las personas que son, quizás no trabajan en el sistema de salud, pero sí son personas que se atienden en el sistema de salud público y nos señalaban experiencia de cómo se vive eso y, por tanto, señalando este elemento que es para nosotros central, que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria. Por tanto, aparecen dos temáticas: una atención primaria. Otro, el tema de la salud mental como temática que quisieran ser abordadas. Y por último, señalarte que hubo varias personas que hablaron de con respecto a la diversidad cierto de los temas de salud, mirándolo desde los pueblos originarios. Y hubo algunos que hablaban de un, de un sistema intercultural. Y lo plantearon, y dijeron, mira, nosotros planteábamos un sistema intercultural. Pero hubo otras personas que plantearon desde ser parte de pueblos originarios y hablaron de un sistema más bien plurinacional. Entonces, atendiendo a todas las conversaciones que se dieron en el conversatorio anterior, que fueron interesantes, diversas, y se abrieron este abanico de posibilidades, lo que nosotros pensamos que en este conversatorio podíamos dar cuenta, por la extensión y porque queremos conversar, a lo menos de tres de esos temas que se plantean. El primero, que tiene que ver con esto de los derechos consagrados en las constituciones y en el derecho internacional, lo que le llamamos piso mínimo. Entonces, vamos a tener a alguien que va a hablar de ese tema, que es un tema que se tomó de la vez anterior. El segundo tema es esto que alguien del conversatorio le llamó alfabetización en salud, que yo le puse como sistematización de conceptos pero alguien le llamó así alfabetización en salud. Y qué es lo que los que pedían nos decían, mire, queremos conocer los conceptos, qué conceptos ustedes han pensado de salud, de derecho a la salud, y profundizar en aquello. Y tomamos ese requerimiento y lo vamos a desarrollar hoy. Y el tercer elemento, que para nosotros es muy, muy interesante, porque creemos que hemos avanzado mucho desde la participación de personas de pueblo originario en nuestro, en nuestro cabildo y tiene que ver con esta distinción que puede escucharse bonita pero hay una profundidad en ello que queremos compartir y que nosotros hemos ido caminando en aquello que tiene que ver qué queremos un sistema intercultural o lo que queremos es un sistema universal plurinacional y entonces también vamos a dar respeto nos quedamos con gobernanza territorio atención primaria salud mental que son temas que se plantearon pero que no podemos abordarlo todos hoy, sino que vamos a ir abordándolo en las sesiones posteriores. Así que ese es mi resumen y del conversatorio anterior. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por tu tremendo... Ustedes comprenderán que resumir una reunión de dos horas en cinco minutos no es una tarea fácil, eh, sin embargo, eh, hemos ido de alguna manera adquiriendo experiencia en esto también, porque todos aprendemos de cada una de las conversaciones que vamos teniendo. Bueno, lo que sí les voy a tener que dar una explicación porque nuestro abogado Hugo Ocampo está en, en, en otro trabajo en este minuto, por lo tanto no va a estar con nosotros. Sin embargo, quiero decir que una de las cosas que hemos eh, conversado, llegado a consenso en este cabildo, es que la salud como derecho, la salud es un derecho, debe ser uno de los principales derechos constitucionales. Es más, nosotros que somos eh, eh, pretenciosos decimos debe ser el segundo derecho, después del derecho a la vida. ¿Sí? Y en ese contexto entonces eh, van a aparecer seguramente una serie de normas constitucionales que van a poder estar plasmadas en la Constitución y que ustedes podrían tener como insumo eh, eh, cuando esperamos sean electos como constituyentes. Eh, y a continuación entonces me gustaría darle la palabra a Enrique, a Enrique Darras para que nos ilustre un poco lo, cómo hemos ido construyendo esta concepción de salud que aspiramos para la futura Constitución y para los próximos años de Chile. Así que Enrique, él es médico, trabaja en el Sotero del Río, también con una larga experiencia en salud pública y bueno, ha estado durante todo este tiempo con nosotros en el cabildo. Eh, ¿aló? ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha por lo menos eh, Bueno eh, Buenas tardes a todos a todas y todes Mari Mari eh, y Lo que tengo que hablar en este momento es bien cortito pero cuesta eh, reducirlo a unas pocas palabras eh, como explicaba Jorge, Lautaro y Begoña, hemos estado trabajando mucho tiempo, más de un año ya, eh, conversando, eh, deliberando, tratando de entender y entendernos eh, nuestras diferentes posiciones y posturas y visiones de la vida. Acerca de todo lo referente a salud de repente nos dimos cuenta que nos faltaba eh, definir un poco más lo que entendíamos nosotros por salud. Eh, ahí nos dimos cuenta que el, el término antiguo eh, que oposicionaba la salud a la enfermedad era extremadamente productivo. Eh, eh, y después se amplió un poquito más con la definición que hizo la Organización Mundial de la Salud, eh, refiriéndose al bienestar completo, físico, mental, social y no solamente a la ausencia de enfermedad. Ahí se empieza a ampliar un poco el concepto de salud y a entender eh, que es bastante más que la ausencia de enfermedad y que abarca varios planos, no solamente el, la salud corporal, biológica, física. Eh, posteriormente, se empieza a entender lo que es la, la salud en términos individuales y colectivos. Y qué más que ahora, eh, con respecto a la pandemia que estamos viviendo, eh, ha sido un aprendizaje bastante eh, duro de lo que es la importancia de la salud colectiva de la salud pública. Seguimos avanzando en ese concepto tratando de ampliar y profundizar un poquito más lo que es salud. Eh, y aparece todos los aparte de los determinantes sociales que son propios de, de, de la, del vivir en sociedad, los factores económicos, sociales, etcétera que van afectando al individuo, y, al, y a las comunidades, eh, nos dimos cuenta que hay todo un entorno, un medio ambiente, un, eh, un, la naturaleza misma, eh, que determina también nuestra salud. Eh, ¿qué, ¿Qué mejor ejemplo que el tema de, de, del agua, por ejemplo, que es tan eh, fuerte su carencia en zonas que antiguamente el agua era abundante? Y entendemos de repente que el consumo humano tiene un 3% de, del uso de esa agua y el resto la están usando la, las empresas agrícolas, ganaderas, de minería, etc. Eh, dentro de, de esa concepción del medio ambiente aparece lo que es la, la ecología, como un campo interdisciplinario bastante amplio que... Se basa en la biología, pero que se relaciona mucho con, con otras ciencias de la Tierra. Y empezamos a entender la complejidad de las relaciones, de las interacciones, de las adaptaciones que, que requieren los seres vivos, tanto los seres humanos como las otras vidas. Eh, y todo lo que tenga que ver con las transformaciones de la materia, de la energía, lo físico, lo químico, lo genético, etc. Entendemos que hay una complejidad, una riqueza, una biodiversidad que es bastante más amplia de lo que inicialmente concebíamos cuando estábamos pensando que la salud era solamente la ausencia de enfermedad. Eh, otro paso que dimos también que no, nos hizo ver que nuestra visión hasta ese momento era muy antropocéntrica, muy eh, sentada, o, o nos teníamos a nosotros como el florero de, de centro de mesa, eh, y concebíamos el, el medio ambiente como nuestro, como algo que nos pertenecía. Eh, y empezamos a darnos cuenta que nosotros pertenecemos a la Tierra, somos parte de ella, estamos incluidos en, en esa Tierra y pasamos del tener al ser parte. Eso también fue ingresando dentro de la concepción del concepto de salud. Y... Eh, y, y de repente nos dimos, caímos rápidamente en cuenta que toda esta visión amplia y profunda que, que habíamos paseado desde la ausencia de enfermedad, la definición de bienestar eh, completo de la OMS, el concepto de equilibrio ecológico, eh, los determinantes sociales, eh, económicos eh, dentro de, de, de una comunidad, nos dimos cuenta que todos esos equilibrios y relaciones ya estaban definidos de otra manera y por eh, los pueblos originarios. Eh, todo lo que se refiere a la armonía, al equilibrio, a la reciprocidad eh, entre el, todos los seres, los hombres, las mujeres, las otras vidas, uno mismo, las fuerzas espirituales, la naturaleza con sus factores bióticos y abióticos. Eh, dentro de lo abiótico estaría el clima, por ejemplo, la, la geología sobre todo en, en esta tierra en que la geología nos no amarrea de vez en cuando, eh, y el clima también con todos su, su, sus trastornos, eh, que también nos hace darnos cuenta que pertenecemos a esta tierra. Eh, en el fondo, esta visión amplia y profunda de los pueblos originarios es tan antigua y nos hace entender de verdad lo que debiéramos. Eh, Exigir como concepto de salud. No, no solamente una atención médica, una atención en un consultorio, en un hospital, una ambulancia que nos lleve de aquí para allá, exámenes que se hagan, procedimientos, etcétera Sino entender qué es la vida misma, qué es la relación en, con nosotros mismos, con nuestro entorno más cercano, con nuestras comunidades, y con nuestro medio ambiente, con, con, con, con respecto a la naturaleza y al, a la tierra donde, a la cual pertenecemos. Este concepto amplio llegamos a definirlo y nos dimos cuenta que, que no hay, en el fondo, en el sistema en que estamos metidos, en el orden social económico en que estamos metidos, del neoliberalismo o capitalismo salvaje, eh, nos damos cuenta que nunca se podrá entender el concepto de salud desde ese punto de vista, porque el neoliberalismo está enfocado o sea, a lo individual, y nosotros estamos incluyendo al, al individuo, pero también a lo colectivo, a lo social, a la comunidad. Eh, en el neoliberalismo se fomenta la competencia. Ten, tenemos entendido que la competencia es parte del juego también, pero para nosotros es fundamental la cooperación, la restribución, el dar, el recibir, el devolver. Para la, el neoliberalismo está enfocado hacia la ganancia. Que también es importante, pero nosotros nos enfocamos hacia completar esa visión con el cuidado de las vidas. El cuidado de los individuos, de las comunidades y de las otras vidas. El neoliberalismo nos, nos dice o nos eh, da su discurso sobre el apego material y con el, los pueblos originarios y la gente que tiene alguna eh, necesidad de trascendencia nos damos cuenta que hay fuerzas espirituales que para los pueblos originarios son fundamentales y para la gente que ten, tiene eh, necesidad de trascendencia también. Eh, que no es solamente las vidas que nosotros conocemos, todo se considera sagrado, todo el ambiente, un árbol, una roca es sagrado, un paisaje es sagrado, un lago, la cordillera, por lo tanto se va a atender hacia el equilibrio, hacia la armonía, hacia sacar lo mínimo necesario para vivir y mantener ese equilibrio, a diferencia del neoliberalismo que va a atender hacia la depredación y el desequilibrio. Eh, hay dos eh, ejemplos pequeños para terminar que creo que es importante tenerlos claros. Uno es el concepto de los indios antiguos americanos eh, que se llama potlatch, que es eh, la retribución. Y es importante, eh, en el fondo, el dar, recibir y devolver. En las comunidades eh, antiguas, para ello, era fundamental que si alguien le iba muy bien en una cosecha, se reunían toda la comunidad a fin de año y eh, tenía que repartir y repartir y dar, qué sé yo, el 50% de lo que había cosechado para el resto de la gente. Eh, y eso era restribuir lo bien que le fue. A él personalmente y que iba en beneficio de su comunidad. Eh, el otro concepto que es también interesante es de los africanos, que es el Ubuntu. Que una antropóloga eh, alguna vez trató de, de ver cómo reaccionaban los niños de una comunidad y colgó una cesta llena de, de, de frutas en un árbol y les dijo. Sí, el que llega primero se gana toda la cesta y, y se la pueden comer completa. Eh, cuando dio la partida para esa carrera, se dio cuenta que los niños se tomaron de la mano y corrieron juntos, de la mano. Sacaron la cesta, se sentaron en círculo y empezaron a repartirse todo. Entonces la, la antropóloga preguntó, ¿por qué hicieron esto? Y le respondieron, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Y cómo eh, yo voy a ser feliz si los demás no son felices. Ese es un poco el sentido de lo que entendemos nosotros por salud y por lo que estamos trabajando. Gracias Enrique. Eh, oh. Bueno, eh, como verán, eh, a partir de esta concepción de salud, lo que aspiramos como Cabildo y poder compartir y enriquecer con ustedes tiene que ver con esta aspiración del de derecho a la salud, de un sistema universal de salud plurinacional. Y en ese mismo sentido, entonces, yo quisiera invitar a Jimena Pichinao eh, que nos, en breves minutos, nos hable también de esta como visión mapuche, que entiendo tenemos algunos candidatos de Rapanui, eh, Rolando, si no me equivoco, o alguien más. Así que sería muy interesante para nosotros. Sí, no Lautaro. solo tenerla como visión mapuche, sino también de todos los pueblos que existen a lo largo de nuestro país. Jimena, bienvenida. Eh, tú tienes la palabra. Gracias, Lautaro. Mari Mari Compuche, eh, a la Lamien María Olmos Loncopán, eh, candidata eh, Lamien Mapuche, no y a la Lamien de Rapanui, que está aquí presente. Bueno, eh, yo quisiera contarles que, bueno, yo soy Mapuche, soy Jimena Pichinado, soy antropóloga, trabajo en salud, eh, en un programa de salud, desde hace un tiempo, bastante tiempo ya, eh, y también soy militante de, de otras organizaciones y movimientos eh, que, que tienden a, a defender los derechos en de salud de los pueblos indígenas, además de participar en este cabildo, obviamente. Eh, desde esa óptica, eh, el propósito de, de trabajar el tema de, de pueblos indígenas eh, como cabildo eh, tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la salud de los pueblos indígenas cuando nosotros hablamos de estado plurinacional es un concepto gigantísimo que tenemos que ir aclarando dilucidando y teniendo posturas claras al respecto ¿qué significa? porque también hubo eh, otro concepto que ha tenido una historia no muy grata tal vez, que es el concepto de interculturalidad que nace con el indigenismo y se ha convertido hoy día en un concepto bien vacío en realidad, porque no, ha, no es garante de derechos de los pueblos indígenas. Ya la Alamión María Olmos en la reunión pasada preguntó por la Ley de Derechos y Deberes, y tengo la, la mala noticia que contarle de que esa ley esa, ese reglamento no ha sido aprobado aún. Existe la ley, pero no está el reglamento. Se ha tardado todo este periodo en ser eh, aprobado, y, y son derechos mínimos que están garantizados dentro del sistema sanitario. En ese contexto nos pusimos a pensar e invitamos a distintos actores de pueblos indígenas eh, sobre los que nos eh, amparamos para poder escribir un documento que está en nuestra página del Cabildo. Y en este documento nosotros proponemos un principio, porque en realidad lo que vamos a defender en, en, en la Constitución también es instalar ciertas ideas y ciertos principios. Y el principio que instalamos en relación a pueblos indígenas dice así. El derecho a la salud de los pueblos indígenas originarios Bienestar y cuidado de las vidas en el contexto de un estado plurinacional. ¿ya? O sea, el derecho a la salud de los pueblos indígenas se asocia directamente con lo que es la idea de bienestar, de salud, bienestar y cuidado de las vidas. ¿Por qué? Porque hay una idea más amplia, más holística de lo que es la salud y el bienestar. Pero esto se da en el contexto de un estado plurinacional porque el Estado plurinacional tiene que reconocer la existencia de poblaciones preexistentes. O sea, aquí nosotros estábamos cuando este Estado se construyó. Este Estado tiene una historia reciente, de 200 años, por lo tanto es plenamente perfectible. No nos asustemos en generar eh, cambios, porque tenemos todo el derecho de hacerlo y de mejorarlo. Y en ese sentido, eh, el reconocimiento del Estado eh, plurinacional tiene que, tiene que garantizar la existencia de naciones que tienen sistemas y modelos médicos propios, que tienen derechos propios en salud, ya. Y eso tiene que ser transformador para todas las políticas públicas. O sea, no solamente en salud, sino que en educación, en eh, economía, en desarrollo, medio ambiente. O sea, tiene que ser transversal. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en este sentido? El problema es que eh, nosotros estamos frente a una manera epistemológica, eh, ontológica, si se quiere, de ver la vida que tenemos los pueblos indígenas, que no ha sido reconocido. Por lo tanto, estamos en un juego de asimetría histórico. No voy a entrar en detalles porque seguramente ustedes ya tienen, han tenido acceso al documento, eh, Entonces nosotros fundamentamos esto. Y en ese juego de asimetría se ha desconocido y se han legitimado nuestras tradiciones y nuestros saberes. Ya, dentro del, del ámbito de la salud, por ejemplo, eh, no hay eh, un reconocimiento primero de la existencia de, de modelos de salud. Entonces estamos tratando de eh, imponer la idea, eh, dialogada obviamente, de modelos de salud de pueblos indígenas. También de modelos de salud en plural. Porque nosotros coexistimos con otros modelos de salud. Tenemos categorías de salud de enfermedad que no son propias, ¿ya? Tenemos en, en Mapudungún, en Rapanui, en todas las lenguas de los pueblos indígenas están estas categorías. Entonces, dentro de ello, si bien es cierto somos pueblos distintos, de alguna manera compartimos territorio nacional, pero somos distintos, ¿no? Tenemos ciertos encuentros y un horizonte común en la manera en que entendemos nosotros la vitalidad y en la manera en que entendemos la manera de hacer salud. Y ahí es central el concepto de vida, de cuidado de las vidas. Y en plural también, vidas. Porque cuando nosotros hablamos de salud en el modelo biomédico tendemos, en realidad tal vez en algún, hay, un, hay versiones más, más, más críticas, ¿no? Pero en general hoy día se tiende a pensar solamente en la salud del cuerpo humano y disgregada. Es como la, el problema cardiovascular, el problema eh, de salud mental, o sea, como que fuéramos personas que estamos bipartitas. Pero en el mundo indígena, el cuidado, eh, la persona, el concepto de persona es central y eso está asociado a todo lo que es el engranaje de habitantes y de seres vivos que nos, eh, con los que compartimos un territorio. Entonces, si nosotros no tenemos, como ya bien dijo Enrique, asegurado el derecho al agua, el derecho a la calidad de la vivienda, el derecho a un ambiente sano, a que nuestros ríos fluyan normalmente a los ecosistemas, nuestra salud no va a estar bien. Entonces, estamos hablando de derechos que están interrelacionados. Por lo tanto, los derechos de los indígenas, eh, tenemos que hablar, eh, hablar de todo el conjunto de derechos que tienen que ser garantizados para que nuestra salud también sea garantizada. Y en ese sentido nosotros creemos que la institucionalidad actual queda chica. Queda chica porque en realidad se ha enfocado a lo sanitario y a esta idea eh, de, del cuerpo bipartito, tripartito, cuatripartito, de una corporalidad. Entonces tenemos que ir apuntando hacia lo que es eh, un modelo más amplio, un modelo que considere las determinantes sociales de salud, pero también que se enfoque no solamente en la enfermedad, sino que se enfoque en promover la vitalidad. La salud de las personas. ¿ya? Algo que hoy día es un cambio de paradigma eh, radical al que estamos apostando como grupo también y dentro del que tiene sentido esta idea de salud de los pueblos indígenas. Entonces, tenemos ahí, y con esto voy a cerrar, unos mínimos que nosotros establecimos para dialogar con actores como ustedes, que van a estar, eh, digamos, esperamos, ocupando caños, eh, perdón, ocupando en el caso de los pueblos indígenas caños y en el caso de los demás espacios en la constituyente. Estos mínimos tienen que ver con, primero, partir eh, con un reconocimiento, no solamente... Eh, sino que un conocimiento activo de la existencia de pueblos indígenas. ya eh, Dentro de este concepto de plurinacionalidad. ya eh, Y en segundo lugar, también el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas originarios, dentro de ello el derecho a la participación y el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Y aquí una salvedad. Cuando nosotros decimos autonomía y, y autodeterminación, se han eh, construido como conceptos así como, eh, poco menos que la gente se espanta cuando lo, se, ha, se han encargado de ciertas posiciones políticas también de hacernos parecer eso. Pero ¿de qué estamos hablando nosotros? Nosotros estamos de, hablando eh, de un concepto amplio en el que nosotros podemos elegir qué es lo que queremos. Si nosotros queremos atendernos con nuestra medicina, no, ¿por qué no? Ustedes me dirán, pero si, eso, si son libres. No, no somos libres de hacerlo. Hoy día, por ejemplo, en el contexto de pandemia, mucha de nuestra gente que quiso acceder a medicina indígena no lo logró, en los hospitales sobre todo. ¿ya? Eh, no. no era, eh, había una serie de condicionantes eh, o de obstáculos que nos impedían acceder a medicina. Yo lo viví en carne propia con mi madre. Entonces no tenemos garantizado el acceso a nuestro propio sistema médico de salud. Y por lo tanto ahí hay un tema y hay que diferenciarlo. Y eso, yo creo que estamos todos dispuestos también a, a construir esta idea. Hay que tenerlo clarísimo. O sea, cuando hablamos de derecho a salud de los pueblos indígenas, hablamos del derecho soberano a ejercer la propia medicina, con los terapeutas, con las prácticas, con las medicinas, en nuestros espacios territoriales y comunitarios. Pero por otro lado, está el derecho a, a ser bien atendidos y con pertinencia cultural dentro de los espacios eh, de, de la salud o del modelo sanitario. Son dos cosas distintas. Porque el modelo sanitario tiene que hacer lo que tiene que hacer y que tiene que ver con enfermedades de, que es capaz de atender. Pero las otras enfermedades y las otras situaciones de salud, enfermedad o de promoción de salud, nosotros las vemos en otros territorios. Entonces hoy día tenemos esa, ese desafío de poder entender la salud en una perspectiva decolonizadora. ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo todo en manos de los hospitales o del sistema sanitario. Esa es la propuesta que tenemos por lo menos muchas organizaciones indígenas, no todas, pero una parte importante. Y cuando se trata del sistema sanitario, el sistema sanitario tiene que tratarlo bien, de la mejor manera. Bueno, por último, eh, esto va a requerir la construcción de una nueva institucionalidad en salud. Y ese es un desafío no menor. O sea, la pregunta que hizo Begoña al inicio fue, ¿cambiamos este modelo para acoger a los pueblos indígenas de mejor manera o hacemos una institucionalidad nueva? Esa es una pregunta que tenemos que responder con la gente en procesos de participación en los territorios, y es una responsabilidad gigante que se van a llevar los constituyentes, sobre todo los constituyentes indígenas. Bueno, hasta ahí llego yo. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Eh, como ven, eh, seguramente ya estamos motivando la, la, la participación de ustedes. Es decir que este es un espacio para que ustedes enriquezcan la discusión Aporten a los documentos, visiten nuestra página porque en la medida que estos documentos son insumos para ustedes en las conversaciones con las comunidades a las cuales pretenden representar, para nosotros sería eh, muy valorado el que lo que hemos trabajado sea de utilidad. Eh, además decir que cuando estamos hablando de esta perspectiva, entonces estamos pensando en todo lo que nos rodea como aporte a la salud en la medida que muchos derechos se cumplan y estén plasmados en la Constitución, sin duda que vamos a tener un mejor bienestar y salud para nosotros y para nuestro pueblo. Partimos entonces con la palabra, entiendo que Freddy Sandoval es primero. Y después viene María Olmos, viene María Olmos después de la otra. Entonces, Freddy y María Olmos. Freddy tiene sus... Sí. Y Alejandra Jiménez. ¿Cinco minutos? Ya, voy a tratar de ir rápido porque la verdad que... Para que alcancemos a participar todos, ¿no? Ok, ya. Eh, bueno, primero que nada presentarme, Freddy Sandoval, candidato por el Distrito 24, soy psicólogo y eh, primero que nada comentarles que tengo una formación, eh, quizás que en psicología no es muy común, que es una visión fenomenológica hermenéutica, ¿ya? A mí me gusta toda la filosofía y yo creo que la filosofía igual nos puede aportar. Fenomenológica se refiere a que nosotros trabajamos con las cosas como son, ¿ya? No, no, no tratamos de interpretarlas, sino que las cosas son lo que son, y hermenéutica porque todo hay que entenderlo en un contexto histórico, en un contexto simbólico, eh, de significado. Y también soy vitalista, a mí me interesa la vida común, no las grandes teorías, sino que lo que ocurre día a día. ¿ya? Y desde esas desde esa perspectivas hay distintas eh, propuestas. La primera es que nosotros como sociedad, lamentablemente, nos tocó eh, una perspectiva y es la que nos enseñan, porque la educación igual es importante en todo esto, eh, a ver el mundo de manera óntica. Óntica quiere decir que nosotros los seres humanos somos muy parecidos a una taza, somos cosas. ¿ya? Y coincido con que los pueblos, eh, la nación mapuche, tiene una visión que es ontológica. ¿ya? Sabe que los seres humanos y, y la naturaleza en general son, son entes en movimiento, eh, en amplitud. Entonces, obviamente hay que cambiar la, la perspectiva, a una perspectiva eh, ontológica. Para eso hay un aporte de un filósofo que se llama Martin Heidegger, que habla de que nosotros convivimos, somos en el mundo, ser en el mundo, dice él, el famoso Dasein. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me constituyo en, en el lugar donde estoy, con las personas con las que vivo. Él habla de tres mundos, ¿ya? El mundo personal, lo que se supone que yo soy, el mundo de las cosas, o sea, si llueve afuera, yo me voy a mojar, ¿cierto? Eh, son, son cosas. Y el mundo compartido que es, por ejemplo, la noción de paz, la noción de eh, justicia. Esas son cosas que nosotros, entre nosotros hemos ido creando. ¿ya? Eso, eso hay que entenderlo porque ocurren en los tres mundos al mismo tiempo. Por eso que yo irme a atender a un lugar que no me, en donde no me reconocen, me afecta, me enferma. ¿ya? Acá en la región de los ríos han destruido eh, eh, ojos de agua que son eh, fundamentales para los pueblos, eh, para la nación mapuche para los territorios acá, y, la, y como no se comprende, no se respeta ese espacio, la gente se enferma. Así que esa noción de los tres mundos es importante. Otra noción importante es la diferencia, o el versus, que hay entre la noción de equilibrio y la noción de amplitud. Lo que hacemos actualmente es tratar de equilibrar a una persona con el yoga, la persona que, que todos tenemos que estar tranquilos, todos tenemos que hacer fitness, todos tenemos que ser exitosos, eso, entonces buscamos equilibrar a la persona y que vuelva al contexto que no es equilibrado y sobreviva en ese contexto. ¿eh? Entonces, la otra noción es de amplitud. Todos tenemos que tener la posibilidad de desarrollarnos. Yo sé que a, a la nación Mapuche no le basta con que dejen, eh, le quiten un árbol y le pongan otro. No, ellos necesitan que ese, ese árbol crezca como hasta donde pueda crecer. Parece que proteger todo el área, por ejemplo. Lo mismo nos pasa a nosotros en salud. A mí no me basta con que me compensen con fármacos. De hecho, hay una crisis en este momento en el país de, de ansiolíticos. Se están acabando. Eso habla de que la respuesta que ha dado la, el sistema de salud es compensar. Pero no generar espacios o, o, o, o, o situaciones que permitan a las personas curarse, vitalizarse. No, se nos están apagando los fuegos en el estar encerrado, por ejemplo. Y eh, quizás otro, otra noción que nos puede aportar es la noción de cuidado. ¿ya? Eh, el cuidado tiene que ver justamente con respetar esa amplitud. Entonces, cuando yo trabajo con un paciente, no trato de apretarlo, trato de generar espacios, que esa persona respire y se vitalice. Y ahí yo trato de otra manera a la persona, no la presiono, por ejemplo. ¿ya? Eh, el cuidado es eso, el cuidado es permitir que la otra persona también se desarrolle y crezca que decida todos tenemos derecho a decidir también, si me quiero atender por este modelo, por este otro ¿ya? y por último eh, la vida tiene tres movimientos este es un aporte de Jan Patochka, que es un filósofo checo, también fenomenólogo que dice que los seres humanos lo primero que necesitamos es ser reconocidos, cuando nosotros nacemos, damos por hecho que alguien nos va a acoger ¿ya? esto se puede llevar a todos los planos ¿eh? Desde que el gobierno nos valide hasta que nos acepten en, en, en, un, un terapeuta, nos pregunte, ¿qué necesitas? ¿Ya? El reconocimiento, lo primero. Lo segundo es proteger ese reconocimiento. ¿Ya? Tratamos de, de, de, de cuidar que eso se mantenga. Eso es lo que buscan los seres humanos. Por ejemplo, yo trabajo para, para alimentar a mi familia. ¿Ya? Y una vez que yo logro eso, viene la tercera etapa, que es la trascendencia, que es tratar de llevar esto esto que tengo yo a todos. ¿Ya? Que son, son conceptos filosóficos que quizás también van en la perspectiva o pueden ser un insumo para la, la noción de salud. Al menos es lo que a mí me mueve. ¿Ya? Trato de llevar esto a todas las nociones, a la educación, a la salud, a la vivienda, que es súper importante. Una vivienda tiene que permitirme a mí no solamente subsistir, sino que también poder desarrollarme. ¿Mm? Eso. Muchas gracias por tu intervención. Sin duda que también esta elección de constituyente tiene que ver con lo último que dijiste, que es en la medida que la ciudadanía les reconozca a ustedes, van a ser electos. Y para eso tienen que lograr la sintonía que hoy día nuestros políticos no tienen. Hoy día eh, ustedes ven que la pandemia de alguna manera ha sido refleja de ese pensamiento individualista ¿no? que el modelo nos ha impuesto. Y por lo tanto... Las autoridades no logran entender la problemática de la pandemia que se vive en las comunidades. Y, y eso tiene que ver con lo que tú acabas de plantear. Eh, Le damos la palabra a María Olmos. María Olmos y después viene Alejandra Jiménez. ¿sí? Perfecto. Da. ¿Mar -Mar da, María Olmos. Hey, no María Olmos. Eh, voy por los escaños reservados voy a hablar un poco de, de la experiencia que he vivido yo con, con con esta salud que de alguna forma nosotros también queremos ordenarla ¿ya? Eh, nosotros trabajamos del 2014 aproximadamente en salud intercultural acá en la provincia de Concepción eh, yo específicamente en la comuna de Chihuayán. Eh, este programa ha tenido hartas, hartas desventajas. Eh, una de las preguntas que hice, que hice la vez anterior fue eh, por el artículo 7, porque estuvimos. creo que ha sido una de las consultas más largas que ha hecho uno de los gobiernos a los pueblos originarios, fue la de salud intercultural. Tuvimos muchos años hablando de salud intercultural, en la cual, lamentablemente, no después de tanto trabajo, de tanta inversión en ello, porque fueron años, eh, no se logró concretar el trabajo. Eh, sabemos que aquí son, son voluntades, son voluntades más que, más que nosotros los pueblos queramos o no queramos trabajar, ¿ya?, porque este fue un trabajo súper arduo, eh, nos costó mucho llegar a tomar acuerdos. Eh, algunos de ustedes entenderán que cuando nosotros los pueblos nos juntamos, eh, pasan con por particularidades porque todos los pueblos tenemos particularidades. Eh, alguien acá habló de, de, de la cosmovisión, de la salud que es un todo para nosotros. Y desde ahí partían nuestras conversaciones. Y para eso también tuvimos que conocernos, tuvimos que, que hacer enlace tuvimos que, que aprender a escucharnos, aprender a tolerarnos. Fueron grandes jornadas de trabajo. Y claro, esta pandemia que ha traído hoy día lo, lo poco y nada que se ha ido ganando en estos años de trabajo, eh, esta pandemia por lo menos acá nosotros nos no estancó. Eh, precisamente en la atención con, de nuestra medicina ancestral. Nosotros desde acá trabajamos con Machi desde Los Ángeles y de Paila Hueque, y saben que nos dejaron de pasar el móvil desde el hospital, no pudimos hacer los traslados con móviles desde los hospitales, eh, ¿Qué hicimos nosotros acá trabajando? Tenemos una mesa constituida a nivel Servicio Salud Concepción, eh, en la cual nosotros los direnos que llegan a las mesas para hacer trabajo con las asociaciones, que yo creo que alguno de ustedes maneja eso, eh, nosotros lo invertimos en pagar nosotros un, un transporte y nosotros hacernos cargo, derechamente, de llevar a nuestros usuarios a los dos machos con los que trabajamos. Han sido una inversión desde la mesa porque el sistema no nos quiso entregar el vehículo. Ya, eh, nosotros también ayudábamos a nuestras machos. Ustedes sabrán que el monocultivo acá en el sur eh, ha hecho harto estrago y uno de ellos que ha, que ha hecho igual eh, es que en la web cada vez se hace más difícil de encontrar. Eh, son cosas también que nosotros sido una lucha constante, que los servicios la, las de las comunas nos faciliten estos furgones para brindar el apoyo a nuestras marchas. Entonces, ¿esto por qué lo cuento? Eh, porque yo sé que la gran mayoría de la gente desconoce, desconoce lo que es vivir la salud intercultural en Chile. Eh, no solo para el pueblo mapuche, sino que para todos los pueblos reconocidos en Chile. Eh, no es menor que en el norte lleven, los obliguen a llevar a sus autoridades medicinales a trabajar a los hospitales, que para nosotros también es un tema. Nuestras autoridades ancestrales tienen su kimún, tienen su neuén, tienen su todo a la orilla de sus rehues, a la orilla de donde ellos hacen su medicina. Entonces yo sé que estas cosas pueden ser muy difíciles de entender. Eh, nos han tratado de pasionales nos han dicho un mm, mm, sinfín de cosas pero esto es hablar de, de cosmovisión y nuestra cosmovisión nos dice que la salud es un todo es la base de un todo la salud Si nosotros no estamos estables ya sea en nuestra salud física y mental para los pueblos no existe nada la salud es un todo. Entonces, eh, yo he leído un poco del trabajo que han estado haciendo ustedes. Eh, veo mucho de lo que nosotros trabajamos dentro de la consulta. Veo bastantes cosas que se trabajaron dentro de la consulta y que no es menor porque, porque fueron años de trabajo. Y, y qué bueno que tengan la capacidad de recoger aquel trabajo que, que lamentablemente estos dos últimos gobiernos de turno que han habido no han, han hecho caso omiso a aquel inmenso trabajo. Y si nosotros vamos hilando más pequeño, acá siempre se habla de recursos. Ustedes entenderán que en esta consulta del 2003 hasta el 2017, ¿cuántos recursos se gastaron? Entonces, nosotros los de pueblo originarios tampoco andamos por decir de que de que los recursos están para nosotros y hay que gastarlos. Sí, hay que gastarlos, pero hay que gastarlos de buenas formas también. Entonces son cosas que, que me alegra de, de poder ver que se estén en algún lado plasmados los trabajos que se han ido haciendo en cuanto a salud intercultural. Eso quería compartir y... Muy, muchas, gracias. muchas gracias, María. Eh, bueno, yo creo que usted no... De... Siento que nos habla de la desesperanza, ¿no? de los pueblos, que seguramente es compartido por muchos eh, eh, al, alrededor del país. Nos pone además un desafío que es tremendamente importante, que seguramente en otros conversatorios vamos a tratar, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque no solo está destruyendo la posibilidad de tener hierbas medicinales, sino también alimento, agua, eh, y por supuesto eh, está afectando hoy día a todos los chilenos. ¿no? Uh, eh, le doy la palabra ahora a Silvia Rodríguez, ¿sí? Perdón, perdón, Lautaro. Perdón. Perfecto. Te lo, te lo agradezco. Gracias. Te lo agradezco, Lautaro, porque tengo que estar en un conversatorio a las 8, ya estoy bien pasadita. No. Pero no hay de, problema. Unos vecinos de San Joaquín, pero para mí es muy importante conversar hoy día con usted. Agradezco muchísimo esta invitación. Eh, bueno, me presento, me llamo Alejandra Jiménez Castro, soy actriz, gestora cultural, soy cofundadora y dirijo una organización que se llama El Circo del Mundo Chile. Eh, soy miembro del directorio también de la Unión Nacional de Artistas, de la UNA, eh, de AdCultura, de una asociación de gestores, y soy miembro de la Junta Directiva de la UNCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la educación. Entonces, ser candidata constituyente para mí tenía que ver con, con lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Esto, eh, yo, yo voy en, la, en el pacto, encabezo el pacto a pro dignidad del Distrito 10, soy eh, comunista, eh, soy eh, también como una, una militante comunista sin, sin ningún cargo importante dentro del partido. Mi militancia siempre ha estado dentro del ámbito de las artes y la cultura Entonces, eh, asumo esta, esta tarea como un trabajo ciudadano, como un rol relevante que creo que todas y todos y todas tenemos que asumir en este proceso, constituyente, cierto, con mucha responsabilidad, porque ha sido un momento, porque estamos viviendo un momento histórico porque además llegar a este proceso ha tenido costos sociales, políticos y culturales tremendos y muy dolorosos también, por cierto, eh, violación a los derechos humanos, eh, pre jóvenes presos, políticos de la revuelta hasta el día de hoy, sin juicio, sin prueba, pero sin duda nos dio una esperanza tremenda, que es haber vuelto a reencontrarnos y a encontrarnos otra vez, y por eso que saludo mucho este cabildo porque creo que este proceso no puede ser distinto a lo que están haciendo ustedes. Eh, me ha tocado en todos estos meses, en todos estos, poquitos es cortito, ha sido corto, ¿no? De enero, febrero y hasta ahora, de recorrer las seis comunas del Distrito 10, que son San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago, con eh, miles de necesidades, con donde efectivamente uno puede decir, es verdad, lo que, se, lo que Chile requiere no es nada más ni nada menos que dignidad. Y en relación a lo que están todos ustedes conversando aquí hoy día y sobre todo lo que hablaba también eh, Jimena, eh, que está relacionado con, con, con todo. La verdad es que cuando uno piensa en la salud no puede no pensar en una vivienda digna, en un trabajo digno, en una pensión digna, en una educación gratuita, laica, de calidad, ¿cierto? Porque todo finalmente, en un medio ambiente apto también para el desarrollo de la salud, eh, porque finalmente todo, este, eh, todo lo que hacemos día a día va influyendo Claramente en, en nuestra salud. En las comunas que, que he recorrido y que he trabajado, por supuesto que las necesidades son tremendas en el ámbito de la salud, no solamente, sobre todo en San Joaquín, en La Granja, en, en, en Macul, en algunos sectores de, de Ñuñoa también, por cierto, pero también en Santiago, eh, cuando, cuando hay una necesidad tremenda del acceso, pero también hay una necesidad de la calidad y de cómo efectivamente. Eh, las vecinas y los vecinos lo que, lo que requieren es solamente un, un, un espacio eh, donde ellas puedan eh, llegar, cierto ser atendidas, resolver sus problemas, y no solamente desde el ámbito de, de sanarse o de curarse frente a algo que les está pasando, sino también cómo eh, el, el Estado y la salud pública tienen el desafío también de hacerse cargo de... de de, de, de, la, de la mantención de las personas, de tener una medicina que no solamente sea curativa, sino que también pueda mantener la salud de las personas de una manera óptima, desde, desde muy pequeño, ¿cierto? Incluso también, eh, sobre todo y especialmente pensando en los eh, adultos mayores, pero... Eh, Dicho eso, y, y entendiendo la necesidad cierto, de robustecer el Estado en relación a la salud pública, no solamente en infraestructura sino que en, en, en, en políticas públicas que efectivamente lleguen a la ciudadanía, sin duda todo esto estaba enmarcado bajo un sistema neoliberal que no lo está permitiendo. Y si algo nos da esperanza a este momento, es que yo creo que eh, de verdad podemos decir que este sistema neoliberal llegó a su fin. Y que a partir de, de este proceso de transición donde estamos avanzando hacia un nuevo Estado democrático, participativo, garante de derechos, estamos todas y todos en esta responsabilidad de conseguirlo y de convocarlo. Por eso que yo las y felicito por este cabildo, porque efectivamente lo que se requiere hoy día es involucrarse en este proceso con responsabilidad. Y eso es lo que están haciendo ustedes con este cabildo, con responsabilidades de lo que ustedes son, desde sus saberes, porque efectivamente este proceso constituyente lo que necesita son personas que lleguemos ahí, como María, cierto, como Jimena, como yo desde el ámbito de las artes y las culturas, eh, que tenemos distintos saberes, pero que le vamos a dar criterio y realidad a esa nueva constitución. La verdad que las y los abogados, con todo el respeto que tengo, que puedan llegar a la Constitución, por cierto, pero lo que ellos tienen que hacer es asesorar ese proceso constituyente desde la diversidad. Reconocer un Estado que efectivamente sea multicultural, que reconozca la diversidad, de lo que somos hoy día en este país, con todos los habitantes y los habitantes, que se reconozca también plurinacional, como hablaban las compañeras aquí, ¿cierto? con autodeterminación de los pueblos, con reconocimiento de sus territorios, con reconocimiento y derecho de sus recursos naturales, bueno, etc. No voy a hablar de lo que ellas, por supuesto, eh, tienen toda la sabiduría y todo el poder también para decirlo, pero creo que apuntar este proceso con responsabilidad, con involucramiento, es lo que nos va a llevar efectivamente al Estado que nosotros esperamos que nos va a garantizar finalmente, finalmente un Chile más digno, más justo, más equitativo para todos, para todos y para todos. Entonces, solo para terminar decirles que, que para mí es muy importante haber estado acá porque como ha sido también muy importante haber estado todo este tiempo recorriendo los territorios, estuve incluso también con trabajadores de la salud, con un, con un sindicato de trabajadores de la, de la salud, del Hospital del Tórax, mujeres principalmente para el día del 8M, y también ahí uno ve una necesidad tremenda desde los trabajadores y las trabajadoras del mundo de la salud. Creo que también esa es una deuda histórica, tan histórica como la deuda con los, con los profesoras y profesores. Entonces, eh, la verdad que, que el cambio... Si bien es cierto, tiene que recoger las demandas de los sectores, pero tenemos que entenderlo desde un, desaf desde un desafío global donde tenemos que entender un Estado distinto, un Estado que sí se haga responsable de todas, de todos y de todas, desde, desde, un, desde un nuevo Estado donde la democracia sea entendida distinta también y no como estábamos viviendo, cierto, que íbamos cada cuatro años y a veces nomás a votar por una presidenta o presidente, por un concejal, por un alcalde y listo, y esa sería nuestra participación. Yo creo que la revuelta de octubre nos dejó ese regalo de que entendimos que nuestra participación era importante y era relevante para construir la democracia, y lo que tenemos que hacer ahora es mantenerla, no Gracias. soltarnos nunca más, que nunca más sea sin nosotras y sin nosotros. Así que los saludo, me comprometo a seguir trabajando y vinculadamente con ustedes, a recoger todo ese material y si efectivamente llego a la constituyente, mi propuesta ahí es avanzar hacia una asamblea constituyente, que efectivamente esa convención sea una asamblea en tanto la participación y la vinculación de los territorios esté presente de manera permanente. Así que espero seguir conectado con ustedes, les saludo, les doy muchas gracias por este espacio y sigo, sigo acá. Gracias Alejandra, bienvenida al Cabildo. Eh, tú sabes que este es un espacio para todos y todas, sin distinción alguna. Eh, tú no nos mencionas además lo que también hemos discutido nosotros como Cabildo, que es este estado protector, estado de bienestar. Y por otro lado te quiero decir que la, la arte y la cultura es determinante en el estado de salud de las personas. Totalmente. La visión nuestra es que en la medida que haya cultura, arte, deporte, sin duda que vamos a estar mejor y vamos a estar sanos. Así es. Y para terminar y para despedirme, les, solo decirles que en la Unión Nacional de Artistas, eh, en plena pandemia, en junio y julio, cuando todos veíamos negro sacamos una campaña muy bonita que se llamaba Con video y cosas bien bellas, y el eslogan era El arte sana. Así que toda la razón, Lautaro. El arte nos ha salvado muchas veces y nos salvará ahora, por cierto. Pero nos va a salvar ahora también esto que está ocurriendo aquí, que efectivamente... Entendamos que nunca más va a ser sin nosotras y sin nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Me voy a mi otra reunión. Los dejo, perdón. Sí, gracias. Chao. Aprovecho de invitarles a leer el documento de participación, que seguramente en algún momento lo vamos a discutir también, eh, porque puede ser un buen insumo para que los candidatos constituyentes eh, puedan haciendo la bajada con las comunidades. Le doy la palabra a Silvia Rodríguez. Entiendo que estoy correcto, ¿sí? Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí. sí, perfecto, por sí, lo menos. Perfecto. Primero, que nada, que sema, agradecer la invitación. Eh, es un tema fundamental, eh, es un tema eh, también preocupante para no, todos nosotros. Así que feliz y escuchando a cada uno de, de nuestros compañeros, eh, que tienen toda la razón, que se llama modulando esto, eh, me parece maravilloso. ¿ya? Dentro de eso, más que decías tú, Lautaro, con respecto a. A, a, ¿A qué es lo que va primero o qué va segundo dentro de, de nuestros derechos? Si bien va lo que es el derecho a la vida, eh, también tenemos en base a la vida, pero de todos los seres, ¿ya? Y, y eso ¿Sí? que la naturaleza también se reconozca como Ay, un sujeto de derecho. ¿Ya? Y no mercantilizar la naturaleza, y, yo, y dentro de la naturaleza viene también lo que es el agua. ¿Ya? Eh, disculpe no me presenté. Mi nombre es Silvia Rodríguez, yo voy para el, la constitución del distrito 4, que es la región de, de Atacama. Si bien eh, soy indígena, soy Coya, de la región nortina, pero yo, yo, no voy con los escaños reservados. Ya, yo voy yo, por la asamblea constituyente de Atacama yo, yo, y apoyada por la lista del pueblo. Y eh, dentro yo, yo, de los... De lo que sema, dentro de lo que mis machis, ya, eh, porque nosotros como Coya, lo que me han inculcado a mí, ya, dentro de la transhumancia desde la cordillera, eh, nosotros somos machis. Entonces, sema, nosotros también vemos el tema eh, de salud eh, en, un, en un ámbito, como le digo, sema, en base también a lo que es la naturaleza. ¿ya? Y eh, la zona norte, como todos deben conocer, estamos en una zona de de muchas empresas extractivistas que, que se van, van matando lo que es la naturaleza y, y con ello conlleva a aparte que se van, muchos seres nativos que se van, mucho eh, la flora y la fauna que van matando de a poco y, y claramente como lo dijo también un compañero van, el tema de las hierbas nosotros somos hierbateros eh, también trabajamos eh, el tema de la apicultura y claramente sin naturaleza tampoco vamos a poder tener eh, estos insumos ¿Ya? para poder eh, hacer lo que es la, la salud. ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un país también que generalmente somos más, eh, más reactivos que, que preventivos. ¿Me entiendes? Entonces hoy en día tenemos que plasmar también dentro de la constitución de ser más preventivos que reactivos. ¿ya? Y es un tema fundamental, como lo han dicho los compañeros, el tema también mental de las personas. ¿Ya? Y justamente con el tema mental de las personas viene, como dijo la compañera Alejandra, que es en los espacios recreativos. ¿ya? Sobre todo digamos, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, que vayan teniendo otra alternativa y que no sea basada solamente en lo que es la drogadicción, el alcohol, carrete, etc. Dale como más alternativa y es por eso que también nosotros nos vamos... Eh, enfermando mentalmente, Pero... de, porque nos van encerrando, encapsulando y nos van quitando, que se mata todo nuestro eh, derecho. Aquí en el norte nosotros tenemos gente, y Jicoya, eh, las, las machis, que claramente, como también dijo otra compañera, están trabajando, nos hacen trabajar dentro del CEFAN, ya eh, a través de la medicina, los masajes, etcétera, etcétera. Y, y, y claramente pues nosotros tenemos nuestra gente en un sector rural, donde sentimos el doble centralismo, ¿ya? o sea, aparte del centralismo regional dentro que llama, de las zonas urbanas, donde no tenemos acceso a lo que es una, una salud de calidad, ¿ya? y por ende tenemos a nuestras machis, pero tampoco dan abasto porque tampoco tienen el apoyo dentro llama, del, del municipio o dentro de, del gobierno en sí, porque no los reconocen, ya muy bien lo dijo la compañera, igual que, llama, que no nos reconocen nuestra ancestralidad, ¿Ya? de lo que se llama la medicina originaria, no medicina indígena, ya, yo no le llamo indígena porque dentro de la, de la cultura de nosotros, si bien a nosotros, dentro de la historia del genocidio, cuando Cristóbal Colón llega, a, a, a, supuestamente a col colonizar, pensó que llegó al pueblo de Indias, y es por eso que nos denominaron indios, y nos trataron de esclavos, y posteriormente, eh, dentro de lo que es la minería. ¿Ya? entonces por eso para mí somos originarios porque fuimos los primeros que estábamos acá ¿ya? Del, del origen de y por ende nosotros no necesitábamos tampoco tantos fármacos como nos están contaminando nuestro cuerpo con los fármacos ¿ya? y eso igual es, es fundamental por eso que nos visibilicen nuestra cultura y también necesitemos el, o sea, necesitamos el que tenemos que implementar nuestra tradicionalidad, nuestra cultura y nuestra salud ancestral ya, digamos, vivíamos muchos más años sin estos fármacos ¿ya? y con una salud mucho más eh, una salud mental mucho más eh, bonita digamos, del buen vivir, que nosotros siempre decimos vamos por el buen vivir, por lo mismo porque somos parte de la naturaleza entonces nos están quitando algo que la naturaleza nos entrega pensando que, como muchos lo dijeron el neoliberalismo es simplemente eso, comercialización de todo nuestro mal llamados recursos naturales, porque son bienes naturales ya y entonces tienen vida y la vida que se llama, se respeta pero a todo todo tiene vida la naturaleza tiene vida ya nuestra pachamama nuestro tatayemti que se llama eh, nuestra agua todo eso es vida y dentro se llama, de esta vida que se llama, tenemos que sentirnos plenos ya y se llama, entonces nosotros no ocupamos eh, una oficina o, que se llama, o un ¿Cómo se puede decir? Un consultorio chiquitito donde nos estén atendiendo en cuatro paredes, que al final hay personas que también sufren de eso, y en, en sectores cerrados, eh, en esperar más de tres, cuatro horas para que puedas ser atendido, más sales enfermo, o sea, más llegas, eh, si llegas con una enfermedad pequeña, sales con el doble de enfermedad, o sea, estresado, eh, ver tanta gente enferma alrededor, y entonces no estamos curando, al contrario, nos están enfermando, ¿ya? Y una de las cosas también importantes, dentro de lo que se llama de, de la salud, del, del garantizar el derecho a la salud, eh, puedo recordarles que se llama, que antiguamente se llamaba Cermena, lo que hoy en día es eh, Fonasa. Yo pienso que se llama, que deberíamos fortalecer lo que es el sistema de Fonasa y evitar que se llama la comercialización de la salud. Ya no tiene por qué se llama, uno estar que se llama en Isapre, porque se llama tiene más lucas o porque va a ganar algo más. Eh, no, basta de comercializarla. La salud es un derecho, por lo cual yo, esa plata en vez de el Estado eh, inyectar dinero a las ISAPRES, debiera inyectar dinero y sema, a, la, a lo que es la salud pública, ¿ya? y transformarla como pública y de calidad. También que se inyectar dinero sema, para las que personas que atienden sean sema, de, de, de, de agrado, que estén o sea, felices trabajando ahí, ¿ya? porque también ellos tienen que tener un ambiente más eh, del buen vivir, más tranquilo. Eh, para, porque están atendiendo enfermo enfermos, entonces hay gente que se llama que es muy déspota, pero ¿por qué es déspota? Porque el sistema te va manteniendo así, el sistema te va convirtiendo en esta persona que se llama, atiende mal, está, está todo el santo día se llama, en cuatro paredes, eh, atendiendo a enfermos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros logramos atender, o sea, que todos los médicos atiendan directamente lo que es en la salud pública y no estén, que uno tenga que decidir de público o, eh, o privado que... Claro, el privado salva vida porque tienes lucas, pero y el que no tiene lucas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Me entiendes? Entonces es algo, para mí y para nosotros, es algo eh, risorio, se nos ríen en la cara. Nos están, como le digo, enfermando, nos están matando. Nosotros como originarios tenemos un concepto de, del sistema del buen vivir y va vinculado directamente con la naturaleza. ¿Me entiende? Entonces mientras recojamos esto y, y también terminar con el sistema, como le digo, mercantilizar lo que es la salud, porque si no, y que es un punto que es más fundamental con el derecho a la salud, porque si no, ahí sí no, van a seguir las, los, los, los ricos, los que tienen dinero y los que se sienten de, de clase media, ¿ya? porque clase media para nosotros tampoco existe, ¿ya? nos implementaron la clase media para pagar impuestos para, y se llama, ah, es que está surgiendo, ya tiene una casa, ya tiene un bien. Entonces también este mismo sistema nos va enfermando, mentalmente gracias, y físicamente. Gracias, Muchas Silvia. gracias a usted. y que tú no, nos estás eh, orientando a una discusión que seguramente vamos a tener, que tiene que ver con el sistema de salud. Obviamente nosotros estamos planteando un sistema público universal, plurinacional, pero eso va tiene un correlato con el financiamiento y por lo tanto el final lucro a la salud. Y esa es una discusión que quisiéramos tener con ustedes también. Aprovecho de darle bienvenida a Hugo, eh, esperamos gracias. en un momento si le damos la palabra también, porque ahora le toca a Gonzalo, entiendo tiene la palabra. Marjorie, tú me estabas ayudando, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenido Gonzalo, gracias. tienes tus cinco minutos. Sí... Eh... Muchas gracias. Eh, estaba en territorio, en terreno, eh, desde las 7 de la mañana hasta ahora. Eso, <ríe> eso lo no que me había podido de por... los constituyentes, de los candidatos. Por eso, ¿eh? no me había podido por... el eso junto con, con la batalla, con, con ya sabemos quién. Eh, a ver, me, me adhiero a, no quiero repetir muchas de las cosas que se han, de, se han dicho. Eh, obviamente para mí la salud es un bien común y, y, y una cuestión muy central en mi propuesta, en la propuesta de mi equipo, conectado por supuesto a todos los derechos sociales que son necesarios para poder tener buena salud, y un poco lo que se estaba recién planteando en relación a la conexión que tiene que ver con nuestra relación ontológica con la naturaleza. Y por lo tanto no me quiero repetir porque me uno a los deseos, intenciones y compromisos eh, de muchos de ustedes. Y, y, y perdonen que no me pudiera reunir con ustedes la semana pasada, cuando, cuando la, la, la, el cabildo anterior, también porque no sé qué, qué me atrapó en el territorio. Tengo que alcanzar a casi un millón de personas. Eh, tengo los medios, básicamente me han acercado hasta solamente recién esta semana, después de dos meses, lograr una entrevista. Eh, yo quisiera decir que, que la tarea de la salud es probablemente, junto con la tarea de la dignidad, como se dijo recién, probablemente lo central para casi toda la gente que, con la cual converso. Eh, me dedico a conversar en la calle, estoy todo el día en la calle básicamente, eh, sin no estoy ni haciendo papeletas ni... Ni nada típico de carteles, ni nada. Pienso que vamos a ganar, que nuestra lista va a ser muy exitosa en el Distrito 9. Eh, y decir que... Eh, volver a la calle a hacer trabajo de territorio, que es lo que hacía antes de la pandemia, ha sido nuevamente confirmar la gran desigualdad que existe en este país. Mientras anunciaban la cuarentena en general. Yo estaba en un sector donde se, donde se acaba la comuna de Renca, donde hacía poco habían habido tomas y ya se lo están volviendo a tomar otro cerro con una devastación de la naturaleza y por supuesto con una indignidad para las personas que no tienen dónde vivir. Y nuevamente uno confirma que vivimos en general lo que nos ofrecen los medios y lo que nos ofrece el discurso público, es un discurso mentiroso que aliena, que no nos muestra el real Chile, hay mucha pobreza y también mucha gente completamente desilusionada de nosotros me incluyo yo y me inclu probablemente todos los que están acá lo han sentido la sensación de que eh, ya no, da, no, no quieren más promesas de nada eh, y una sensación de abandono terrible, una sensación de exclusión la, la verdad es que yo visito lugares que nadie visita yo hablo con los narcos y hablo con los jóvenes y, y, y me meto en lugares donde no se meten otras candidaturas simplemente, porque les da miedo. Eh, nada, ojalá que este cabildo, quiero, no voy a usar mis cinco minutos, ojalá que este cabildo continúe. Yo espero que los que salgamos elegidos o elegidas y aquellos que no salgamos elegidos o elegidas me incluyo, es una gran posibilidad, probablemente la gran mayoría de los que estamos acá no vamos a ser elegidos. Eh, podamos continuar en el proceso y podamos ser una fuente de inspiración y energía para poder hacer el trabajo constituyente, que yo creo que va a ser brutal. Me uno a algo que se dijo antes, muy temprano hoy día, en este cabildo, respecto a esta idea de cómo la derecha y la ultraderecha ya tiene definido cuál es el cerco posible, el famoso dos tercios y otras cosas que yo creo que hay que modificar y que hay que luchar. Eh, y lo planteé en la televisión el otro día y, y tengo a la UDI encima y al Mercurio persiguiéndome, tratando de desprestigiarme Es impresionante que si uno empieza a aparecer en las encuestas, la maquinaria es, es eh, de, de una, de una eh, cobardía impresionante. O sea, si, uno, si le temen a uno el ataque es, pero así, frontal y bastante fuerte. Eh, eso, decir que yo creo que voy a estar en la constituyente y si estoy en la constituyente voy a necesitar de un cabildo como este, así como participo en un cabildo que tiene que ver con el medio ambiente, del cual sigo partícipe por mucho, mucho, mucho tiempo, ya años en realidad. Les agradezco, me uno a todo lo que se ha dicho, todo en realidad, algunos los conozco, a otros no. Gracias. ¡Qué buena! Gracias, Te aseguro mi voto, soy de Quinta Normal. Ah. Gracias. Dime dónde yo, vive. Yo mándame, y, y, y. Por favor, mándame tu dirección para ir a visitarte. Gonzalo, solo solo decirte que, y, y espero Jorge representar al Cabildo, darte mucho ánimo en esto. Eh, nosotros pensamos desde la concepción de participación que en la medida que los candidatos conozcan la realidad... Eh, van a poder eh, plasmar o plasmar eh, eh, entender las desigualdades brutales que hoy día existen y que esta pandemia además ha dejado en evidencia sin duda. Decirte además que precisamente lo que has hecho de visitar estas comunidades sin casa, sin vivienda, sin agua, eh, sin baño eh, no se resuelve con atención de salud se resuelve eh, con otro tipo de estado, con otro tipo derecho de derechos garantizados, vivienda, derecho ingresos garantizados. Así que gracias por tu intervención. Uh, no sé si nos queda otra palabra pedida, solicitada, Marjorie. Y si no, eh, le damos el pase a Hugo que Julia, llegó a... Julia, Julia, Julia Ganderillas, Julia. Ah, <ríe> Julia, Julia, Julia, Julia, perdón, Julia. Hola. Bienvenida yo soy y tiene sus cinco minutos. Ok. Eh, mi nombre es Julia Gandarilla, soy de, de, candidata constituyente por el distrito 2 de las comunas de Iquique, Alto Hospicio y, y el interior de Pica, Guara, Pozalmonte, por Colchane y Camiña. Eh, soy trabajadora social y he trabajado principalmente con mujeres y el tema o la temática de violencia contra las mujeres. Por eso que a mí el tema de salud me preocupa porque he sido testigo cercano de ver cómo el sistema, eh, digamos, nos, no, no, no, no, no nos atiende cuando necesitamos realmente que también nos acojan, como las mujeres que sufren violencia, porque muchas veces el sistema no detecta o, o silencia o invisibiliza esto. Y creo que eh, tenemos que cambiar a un sistema totalmente... Eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, un sistema que, que sea único, universal, que sea un derecho social que garantice la atención y, y el tratamiento oportuno eh, en todas las etapas de la vida, desde que uno nace hasta que muere. Entonces, eh, como tenemos este, este el Crece Contigo, más o menos, debería haber un sistema pero mucho más desarrollado para poder ir detectando o ir anticipándose a, a situaciones que pueden ser de enfermedad y, y ser preventivo. Bueno, yo puedo decir que yo lo viví porque fui exiliada en Dinamarca, eh, lugar donde la salud es un derecho eh, que casi era un lujo. Es decir, por eso conozco to totalmente desde el sentirse eh, acompañado, eh, en, en los momentos en que uno más está vulnerable, pero también informado en todos los aspectos. Y lo otro que me preocupa, y por eso también creo que, que las, en la nueva Constitución tiene que incorporar, son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que también han estado eh, muy invisibles, casi prácticamente eh, no tienen... Eh, no tienen un tratamiento y un espacio en la legislación, y eso es lo que hay que cambiar. Eh, pero creo que es posible, que es posible tener un sistema de, que te dé dignidad eh, en el trato, en la atención, donde no nos enfermemos, porque en estos países donde, donde, donde se trabaja desde que uno nace, se va anticipando a todo lo que pueda venir eh, en a lo mejor en, en, en los mismos enfermedades congénitas que uno pueda traer, etc. Eh, creo que hay una gran mayoría de los que están postulando a la constituyente que, que quiere la salud como un derecho y también pienso que es muy importante que todos los saberes y las, y la, y lo, y las culturas que en este país... Eh, conviven, tienen que tener también su espacio para poder aportar a un, un buen vivir, como lo llaman. Eh, pero creo que para mí lo más importante es que eh, el, sea un derecho para tener una vida sana y la salud mental, obviamente, que es muy importante. Yo sé que ahora en este programa no lo, va, no lo van a tomar, pero, pero también por el trabajo que tiene que ver con violencia eh, con las mujeres. La salud mental es súper importante y está muy deteriorada en este país. Muy deteriorada. Así que eso quería yo decir como mi pensamiento. Muchas gracias, Julia. Y bueno, eh, saludos al norte, eh, también a los pueblos originarios de allá, a los Aymara, que es una cultura maravillosa que he tenido la suerte de conocer y que ojalá esté precisamente plasmado en la constitución eh, todos los pueblos, sin distinción alguna, eh, en este nuevo desafío y sueño que tenemos todos los chilenos, que pensamos que Chile se merece más, y los ciudadanos nos merecemos mucho más que lo que tenemos hoy. Exacto. Eh, no sé si tenemos otra palabra, mayor No, me... no hay más palabras. No. Bien, entonces les invito también a hacer preguntas, eh, y si no hay más palabras, eh, primero agradecer a Hugo, porque yo sé que estaba en una labor importante, y sin embargo se dio un tiempo para estar con nosotros, Solo decirte vos que hemos recorrido desde el resumen del el conversatorio anterior la concepción de salud y obviamente ha surgido en esta conversación lo que ya hemos discutido, la salud como derecho y, y esta mirada amplia que nosotros pensamos que debería tener la constitución. Eh, asimismo, de alguna manera se ha explicitado cada uno de los participantes la importancia que tiene el sistema en su conjunto eh, como un derecho constitucional. Se ha hablado también del agua como un derecho fundamental. Eh, por lo tanto, te invitaría a que tú nos ilustres desde eh, tu experticia de derechos humanos y eh, de, como abogado, eh, cómo esto se puede plasmar en la Constitución. Muchas gracias, Lautaro. Hola a todos y a todas y a todes. Les pido disculpas, no pude ingresar en el primer momento porque también soy un trabajador de la salud, soy abogado y trabajo en la superintendencia de salud. Y estamos fiscalizando, ayudando a fiscalizar el cumplimiento de las normas de la pandemia y hoy día ustedes saben todo lo que pasó. Así que eh, tuve... Muchos pedidos de provincia, como se dice Y sobre todo de la jefatura Así que no pude, no pude ingresar a, a, a la hora Disculpen, a, por favor um, Me presento, soy eh, eh, abogado eh, Como ya señalaba, pero además Soy abogado de derechos humanos Tengo una trayectoria de derechos humanos Desde la época de la dictadura Me correspondió dirigir el CODEPU En los 80 y 90 Um, un organismo de derechos humanos Ustedes a lo mejor no lo conocen Pero un organismo de derechos humanos Que básicamente est estuvimos a cargo del tema de presos políticos Nos tocó por el proceso de liberación de los presos políticos Y, y, contra, y por lo mismo el trabajo contra la tortura Fue la vicaría se, Nos distribuimos ahí las tareas con la vicaría de la solidaridad Ellos veían más el tema ejecutado y desaparecido Tremendos dramas que, nos, que nos, uh, todavía nos cruzan como sociedad por las deudas que hay ahí en impunidad, hay falta de verdad todavía, hay falta de justicia. Um, ese, ese pasó a ser, yo era, estaba recién titulado, año 83, 84, pasé a pasé a pasó a ser mi impronta de vida, digamos, la verdad es que uno se involucra en el tema derecho humano y nunca más sale. Eh, y, um, y, y, y con mucho agrado y gusto eh, entré al sector salud en el año 2000. Um, para eh, ayudar en el proceso de reforma a la salud, um, de, esta re, de esta salud que recibimos de la dictadura en el suelo, sin, sin vidrios en las ventanas, sin sábanas, sin medicamentos, en fin, ustedes recuerdan cómo se recibió la salud al término de la dictadura. Uh, y por supuesto que el proceso de recuperación y de reparación ha sido... Tremendamente dificultoso porque, como se, aquí se ha dicho, alcancé a escuchar algunas intervenciones. Les agradezco, siempre es un aporte escuchar todas las intervenciones, estamos aprendiendo también. Um, este es un proceso, la salud es un proceso histórico y un proceso político, no solo técnico, sanitario, ¿no? Y así lo entendemos. Y, y el derecho a la salud, eh, como todos los derechos, se van conquistando y se van exigiendo y se van haciendo culturas, como dice esa gran demanda de nuestro pueblo a partir de octubre del 2019, cuando dicen que la dignidad se haga, haga costumbre, donde ustedes van a tener un, un papel crucial en, en eso, en, en, en, en, al escribir la nueva constitución. Ojalá todos puedan hacerlo, ojalá todos sean elegidos, los que escuchados, escuchado, um, porque efectivamente no, los, los derechos eh, tienen sus características, y estamos hablando del derecho a la salud, que es nuestra gran objetivo, nuestro gran uh, uh, inspiración como colectivo interdisciplinario, um, que, que es el Cabildo, muy rico en, en, en, precisamente por el diálogo interdisciplinario, las miradas nuevas que surgen, las, los consensos nuevos que surgen, que van surgiendo y van a seguir surgiendo y desarrollándose durante todo el proceso constitucional y la idea poder transmitirle y compartir con ustedes ese proceso de co-construcción del Derecho a la salud que queremos que esté en la Constitución. Mi aporte desde Derechos Humanos es precisamente eh, advertir ciertas ideas básicas. No quiero entrar en, en, en un lenguaje jurídico muy complicado porque sé que no es el, el, el, un lenguaje fácil y creo que hay, hay algo de clasismo en, en el lenguaje jurídico tan complicado precisamente para, para distanciar al, al, al, a los pueblos de, de, de, de la exigencia de sus derechos, hacer el derecho lo más complicado posible para que sea solo un tema de expertos y no un tema de ciudadanía, no un tema de, de donde, donde, cada, donde todas las personas entiendan cuáles son sus derechos, los conozcan y, y puedan eh, exigirlos. Así que trataré de ser lo más... Didáctico posible, pero uno ya está deformado en el ejercicio profesional, así que cualquier concepto que no quede claro, por favor, estamos disponibles para las consultas, las preguntas, etc. Pero mi enfoque y nuestro enfoque como grupo del de, de Cabildo es un enfoque de derechos humanos, que yo creo que te, debiera ser el enfoque de todas la, de, de las políticas públicas y de todos los estados en el mundo. Porque los derechos humanos son una construcción jurídica, por eso se habla de derechos, ¿no? una construcción jurídica que eh, queremos que se haga cultura, queremos que se haga costumbre, pero estamos todavía muy lejos de eso. Pero la, la, los derechos humanos surgieron en el año 48, en la Declaración Universal, pero ya venían conceptualizados de antes en la Carta de Naciones Unidas del, del 45 pero son un constructo, no cabe duda, el, el, el más importante constructo jurídico de la historia jurídica universal desde Roma, desde el, el, el, el derecho romano, yo fui profesor de derecho romano, también tengo esa mirada, esa mirada histórica. Eh, porque dio vueltas patas para arriba, el derecho, los derechos humanos son un concepto que internacionalmente dio, dio vueltas patas arriba, lo que había sido el tradicional derecho conocido en el mundo entero, donde el Estado y cada Estado podía hacer lo que quería con su población, y así antes del 45 y el 48, y fue uno de los motivos de la guerra, y uno de los motivos por que los que surge el concepto de derechos humanos después de la guerra, es porque la humanidad se horrorizó Afortunadamente se horrorizó con los eh, genocidios, especialmente del pueblo judío, uh, ocurrido en ese periodo y, eh, y eso, lo, lo, eh, todo ese tipo de cosas estaban autorizadas por el derecho de aquella época. Cada estado podía hacer lo que quería con su gente. De hecho... El genocidio del pueblo gitano en Alemania lo hizo Hitler llegando entre el 33 y el 39, asesinó, ejecutó, gaseó y metió en campo de concentración a todos los gitanos y nadie dijo pío. Nadie reclamó porque era parte de sus facultades y potestades, como dicen, de sus competencias internas, ¿no? el, el, donde en esa época ningún Estado podía involucrarse, inmiscuirse, como se decía, en la soberanía interna o en los asuntos internos de otro Estado. Bueno, eso se dio patas para arriba, se dio vuelta para patas para arriba con el concepto de derechos humanos, donde la comunidad internacional asumió el rol de fiscalizar aquello que los Estados pueden o no pueden hacer con sus habitantes, con los habitantes de los territorios. Y por eso se construyó el concepto internacional, jurídico, derecho humano, y por eso hoy día reclamamos nuestros derechos humanos, no porque son una convicción personal de cada uno, sino porque la comunidad internacional, desde el año 48, ha venido construyendo estos mínimos éticos, jurídicos, civilizatorios, para que sean un mínimo común a toda la humanidad, a todo el género humano. Sabemos que eso no se cumple sabemos que mucho de eso no se cumple, mucho, en muchas partes, en otras sí un poco más, en otras menos, ¿no? Pero precisamente porque las normas jurídicas no son, no son eh, ciencia exacta ni son eh, imposición eh, pura y dura, no. Las normas jurídicas son prescripciones de conducta, obligan a actuar, pero si no se cumplen, hay sanciones, si no se cumplen, eh, etcétera, pero los estados no siempre cumplen, o mejor dicho, después de estos 5.000 años en que el Estado ha hecho lo que ha querido con sus habitantes, en los últimos todavía no son 100 años. Estamos recién en los 75 años de cambio eh, y de integración de los derechos humanos. Y a los Estados les cuesta cambiar el chip. Les cuesta cambiar el chip de que ahora tienen obligaciones que cumplir sí o sí. Y que si un Estado se involucra en la defensa de los derechos humanos de la población del Estado de al lado, no se está inmiscuyendo en los asuntos internos, eso es propio el discurso de los dictadores, eso es propio el discurso de las dictaduras, esa es competencia internacional. Hoy día todos los pueblos y todos los estados tienen el derecho de involucrarse para que este mínimo común universal sea efectivo en todos los pueblos, entendiendo que es un proceso, es un proceso histórico donde cada pueblo encuentra las oportunidades históricas precisamente como esta, como la de la convención constitucional como el, el proceso que se echó a andar a partir de octubre del 2019, los pueblos exigen y demandan, ¿no es cierto?, que eh, su dignidad sea respetada. Y precisamente el concepto de Derecho Humano y Dignidad son íntimos, íntimos conce, conceptos íntimamente ligados, porque en definitiva, ¿qué es dignidad? Y hay, hay libros, bibliotecas sobre qué es dignidad. Pero hablando en simple, desde la perspectiva de Derechos Humanos, dignidad es simplemente... El, el, el, el derecho de, de, ser digno, o sea, de, de ser digno y ser considerado como una persona digna. ¿Digna de qué? Digna de respeto. ¿Digna de respeto en qué? Al, en muchas cosas, pero a lo menos, que es lo que dice la comunidad internacional desde el año 45, a lo menos ese respeto tiene que, que cubrir lo que la comunidad internacional ha definido como derechos humanos. Y por tanto, esa, esa, esa, ese concepto de dignidad hoy día... Siempre fue un concepto filosófico, pero hoy día en el mundo y en el derecho internacional y nacional, el concepto de dignidad tiene, una, tiene un, un contenido concreto, mínimo y concreto. ¿Cuál mínimo? El mínimo de derechos humanos que ha definido la comunidad internacional. ¿Y cuál va a ser el rol de la convención constituyente en esto? La... la, la el derecho internacional dice que los estados y cada uno de sus órganos, cada uno de los poderes del estado, cada uno de los funcionarios públicos, y por lo demás así lo dice incluso la Constitución de Pinochet 80, pero solo del 80, que después de la reforma del 89 incorporó por primera vez la idea de límites a la soberanía por los derechos fundamentales, no habla de derechos humanos, por supuesto en esa época del 89 estaba Pinochet, todavía ahí en el poder, pero habla de que es un límite los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos fundamentales derechos humanos y que se encuentren vigentes no eso dice el artículo quinto y día no después de la reforma del 89 que eh, después del plebiscito del 88 ¿no? uh, y por tanto eh, pero una cosa es que lo diga la norma y otra que se cumpla ¿no? sí. y uh, la constitución solamente en esa normita pero ya fue un avance, porque sobre esa base construimos los, los paredones de, impuni, de, de justicia que hemos podido ir construyendo, los paredones, me, refiero, la, la, me refiero a aquellos paredones que están en las cárceles donde hoy día están los criminales, de esa humanidad de la dictadura, una buena cantidad de ellos, ¿no? en Punta Peuco para empezar. Um, y eh, claro, no toda la justicia se ha hecho, pero algo se ha hecho, y ahí están ¿no? cumpliendo, y, y están cumpliendo, ¿por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte Suprema finalmente entendió que el artículo quinto de la Constitución la obliga, a cumplir los tratados internacionales sobre derechos humanos. Otros órganos y poderes del Estado no lo han entendido así, ni, el, ni los poderes ejecutivos, ni el parlamento, no siempre lo han entendido así. Algunos lo han entendido así y se han encontrado con el frontón permanente en estos últimos 30 años de la dictadura de Pinochet, donde el Tribunal Constitucional no permitía avanzar más acá ni más allá, y era un frontón permanente para la expansión de los derechos. Bueno, la Convención Constitucional va a tener esta oportunidad, la oportunidad de qué, de cumplir el deber internacional, de eh, hacer su trabajo consagrando internamente, como es su deber, en el, plano en el plano interno, perdón, en el plano del derecho interno, va a tener el, el, la posibilidad de cumplir ese deber, de trasladar los derechos que están hoy en el plano internacional, como es su deber y de, de deber de todos los órganos, y la Convención Constituyente es un órgano más del Estado de Chile, a uh, cumplir su deber de incorporar. Todos los derechos humanos, al menos todos los derechos humanos, puede más, puede más, puede mucho más, puede agregar más, todos los derechos, eh, digamos, de raigambre nacional que la Convención Constitucional pueda incorporar. Por ejemplo, el derecho, hoy día con la pandemia se ha transformado en un derecho, eh, creo yo, eh, imprescindible para, para, para la, la vida cotidiana. Y van a venir más pandemias, además, ¿no? El, el doctor Basigalupe lo sabe mejor, mejor que yo, un honor, un honor que esté acá, doctor. Um, el, el derecho a la, a, la, a, la, a la informática, el derecho a la, a la comunicación informática, el, el derecho al Internet, eso lo puede consagrar la Convención Constitucional, no está en el, el plano internacional, pero la Convención Constitucional puede agregar derechos, todos los que estime, para los cuales, por supuesto, necesita el consenso eh, de los dos tercios que, de que hablaba el. Doctor Basica Lupe, ¿no es cierto? Y, eh, y necesita crear ese consenso. Vamos a ver cómo resulta el, el, el, el, la, la, la correlación de fuerza, como se suele decir, eh, de, después de, la, de las elecciones. Pero soy un optimista. He visto cómo el, los derechos humanos... Uh, uh, digamos, me, me tocó conocer la, la barbarie pura y dura, no en los 80, a todos nosotros nos tocó, a muchos de nosotros, ¿no? y, y vi como eso ha ido cambiando, poco a poco ha ido cambiando, no estamos en esa, en esa, en esa barbarie, sí. eh, esperamos que nunca más lo estemos, pero para eso hay que tomar resguardos, porque la historia de la humanidad demuestra que los crímenes de lesa humanidad y, y ese tipo de barbarie están a la vuelta de la esquina, de los procesos históricos de todos los pueblos. Así que hay que estar muy, muy, muy atento a eso. Bueno, una promesa que le hicimos al, al, a, a, la, a los constituyentes en la semana pasada respecto a este tema es el de poder eh, desarrollar lo más didácticamente posible, sobre todo para el trabajo de campaña y futuro trabajo constituyente, las características que el derecho humano a la salud Debe cumplir para poder estar consagrado debidamente, entendiendo que los derechos humanos, entre otras de sus características, son interdependientes y están interrelacionados con con todos los otros derechos humanos y fundamentales. Eh, lo que se llama la integralidad, integridad o e interdependencia de los derechos humanos. ¿no? La integralidad tiene que ver con que se trata de un, la dignidad humana es una integralidad de cosas. Los derechos humanos y los derechos son cosas en el lenguaje jurídico, ¿no? Una integralidad de cosas de las que somos titulares los seres humanos, ¿no? y, y, y es un, un íntegro, un, un, un, un conjunto de cosas, ¿no? uh, Pero además cada uno de esos derechos para poder efectivamente hacerse efectivos requieren estar interdependientes e interconectados con los demás y así debe consagrarse explícitamente en la Constitución. El derecho a la salud, efectivamente, como recién decía el doctor Basigalupe, es un derecho social, pero si queremos abordarlo y regularlo después uh, adecuadamente, tenemos que explicitar que ese derecho está interconectado con, con, con otros muchos derechos. Por ejemplo, el, primer, el derecho a la no discriminación. Si, el, si la discriminación sigue... sigue existiendo en nuestras prácticas culturales y en nuestras normas jurídicas, ¿de qué derecho a la salud integral estamos hablando? El, el, el derecho a, a la autodeterminación de los pueblos, los pueblos originarios. Si vamos a hacer un Estado plurinacional, los pueblos originarios, por supuesto que, de acuerdo al derecho internacional, requieren de protección especial, es decir, de derechos constitucionales reforzados, reforzados, de, de derechos constitucionales especiales, para que después no haya ninguna duda de que los órganos y el legislador que después va a desarrollar la constitución y, el, y, el, y, el, y los, los futuros gobiernos no tenga ninguna duda no tenga, mejor dicho, ningún pretexto para decir no, eso no es obligatorio para mí está la constitución que es plurinacional pero yo no tengo por qué, cada vez que hago una política pública estar pensando en los pueblos originarios porque somos todos iguales el discurso que hemos escuchado, hemos escuchado ¿no? de negacionismo de la diversidad de nuestros pueblos y que lo, esperamos que la constitución en un cierto, reconozca y proclame, pero a su vez los los eh, afinque y los desarrolle en la, eh, como obligatorio para las políticas públicas del futuro. ¿no? Hay, hay muchos derechos, ¿no? Las la, la Naciones Unidas, ¿eh? y sobre todo el Comité del, Paz, del, Comité del Pacto de Derechos Económicos y Culturales, dice explícitamente, y es obligatorio para Chile, que el derecho a la salud es un requisito para poder ejercer cualquier otro derecho. Y por tanto, nosotros también como Cabildo estamos propugnando, a que, porque también el derecho y, y, y nuestro proceso constituyente es un gran símbolo de nuestro cambio histórico y cultural, la constitución es, tiene un gran rol simbólico, ¿no? cultural, por supuesto normativo, uh, queremos que, y queremos proponer que después del derecho a la vida, que obviamente va a ser el número uno como en todas las constituciones, el número dos de la constitución en, en la enunciación de derechos sea la salud. La salud que eh, obviamente es requisito esencial del derecho a la vida, y por supuesto de muchos otros derechos con los cuales hay que conectarlos en el texto constitucional. No me quiero arreglar más porque ya sé que me pasé la hora a los abogados, es, fácil, es difícil pararlo, y, pero quedo disponible para todas las preguntas y dudas y, um, y muy agradecido de su presencia. Por sus opiniones son un aporte para nosotros y queremos seguir dialogando con ustedes y estar disponibles para ustedes en, en todo lo que resta, lo que, no, no, no, no resta, sino que todo lo que queda por delante del proceso constitucional. Gracias, Lautaro, gracias a todos. Gracias, Hugo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Decirles que nuestros compromisos los vamos a ir cumpliendo. Eh, tenemos ahí algunas deudas que vamos a subirlo a la página web, documentos que les invitamos a leer y más que nada que cada uno de ustedes aporte a los documentos. Eh, la idea es que ojalá estén desacuerdo con nuestras posturas para que enriquezcamos el, el, el saber y acá todos caben, así que todos son bienvenidos. Eh, eh, sin más que decir, yo creo que le doy la palabra a Jorge para cerrar esta conversación que para mí ha sido un tremendo gusto escuchar. Yo creo que han surgido un montón de nuevas ideas eh, que seguramente van a estar también plasmadas en los documentos, en este proceso de, y esfuerzo de sistematización que vamos a hacer. Lautaro, parece que el doctor Basigalupe quiere hacer una pregunta. No, eh, no está bien. Lo, lo reservamos para la próxima vez. Eh, espero solo decir que, que la pandemia probablemente está en su semana más seria eh, y donde el descalabro eh, gubernamental hace que sea imposible enfrentarla de la misma manera que la enfrentamos el invierno pasado. Probablemente vamos a observar, eh, recordemos que la peor predicción que yo hice fue 30.000, y esa predicción se va a cumplir este sábado, eh, 30.000 fallecidos, y probablemente vamos a avanzar hacia los 40.000 en la siguiente semana. Así hay, hay, hay, yo creo que estamos en una situación de desgobernanza tremenda, y yo quisiera pedirles a todos que... Eh, recordáramos no empujar la idea de aplazar las elecciones, creo que aplazar las elecciones en este momento va a llevar a un nivel de todavía más ingobernabilidad que va a ser mucho más difícil controlar la pandemia, el gobierno realmente yo creía que eran ineptos, en realidad más que ineptos eh, simplemente no están improvisando día a día, es una cuestión, es una cuestión paradojalmente terrible y que nos enfrentamos como, como saludistas es una cuestión increíble entonces yo creo que decir que, que hay mucha que es un poco, ustedes que son, queda un poco de lo que son los candidatos, pero lo pueden ver, Hay mucha, mucha desesperanza en, en, en la gente. Y que, y que la cuarentena en la mayoría del país simplemente no se cumple. Todo funciona igual. Eh, estamos en un momento muy, muy, muy crítico. No lo dije antes, pero lo, lo de volver a decir. Eh, me provoca, Gonzalo, no puedo antes dar la palabra a Jorge porque... Eh, mis honores a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que estamos hoy día eh, sin descanso hace mucho tiempo, enfrentando el dolor, el sufrimiento a la gente y las muertes. Eh, por lo tanto, esto no, es, eh, no puede estar ajeno a nosotros. Eh, así que simplemente decir que efectivamente la pandemia ojalá no impida eh, que podamos eh, construir esta nueva constitución y darle esperanza a la gente que tanto está sufriendo hoy día. Jorge, muchas gracias por mi parte y te doy la palabra para que puedas cerrar esta conversación. Gracias, Lautaro, y gracias a Hugo también por, por lo que nos enseñan en lo que significa derecho humano. Sigue sí, muy importante todas la, las opiniones. Y nosotros hemos hecho muchos encuentros, ya les contaba yo que hemos hecho 12 conversatorios, unas reuniones varias, y bueno, por lo tanto... Eh, uno piensa que, si, que a lo mejor una nueva reunión, a lo mejor nos vamos a, a dar vuelta a lo mismo, vamos a repetir lo mismo y, y, y no vamos, vamos a crecer. Y la verdad es que cada conversación que hacemos es un crecimiento, porque cada vez que eh, hacemos un, una nueva conversación con un grupo humano, eh, a lo mejor nos integran otras personas, significa aporte nuevo eh, Así que ha sido muy rico poder encontrarse con, con todo y toda. Eh, sabemos que los candidatos están muy ocupados en lo que significa sus campañas a pesar de la pandemia, cuarentena, etc. Eh, en un proceso que no sabemos en realidad finalmente en qué va, en qué va a rematar, digamos, eh, eh, confiando en que las elecciones se hagan efectivamente el día 11 de abril, eh, como, como ha sido de, de, de, de, de anormal Entonces, este proceso electoral, eh, bueno, no, no sabemos en qué va a terminar. Eh, confiamos en nuestra buena estrella, ¿no es verdad? y confiamos en que termine bien, y que efectivamente eh, la convención constitucional sea un sea un espacio donde efectivamente se pueda construir el nuevo Chile. El, el Cabildo, eh, les contaba yo que es un grupo multidisciplinario, aquí no, no, no hay presidente, por supuesto que cada uno tiene que hacer distintas labores que se han ido dando de manera más natural, eh, pero son esos cumplimientos que yo de, de roles. El Cabildo eh, busca ser un espacio de encuentro en la construcción del derecho a la salud. El Cabildo no, no pretende pontificar, no pretende eh, eh, imponer una única visión, por supuesto que el colectivo desarrolla, que sea una, una visión acerca de lo que estimamos que es el derecho a la salud y cómo ese derecho podría estar, estar garantizado, pero eh, está abierto a las distintas visiones que, que, que estén presentes en la, en la sociedad y el cabildo entiende que eh, eh, lo bueno para el país digamos, es, la, es la construcción de espacios, de espacios de encuentro, donde se construya el, el, el saber colectivo y se construya una visión de país, digamos, que interprete a las grandes mayorías de este país. Ese es el proceso al cual pretendemos eh, contribuir y sabemos que eh, viene el fin del proceso de campaña, bastante atípico el proceso de campaña, pero bueno, campaña al fin. ¿eh? Eh, o por supuesto, eh, le ofrecemos a ustedes los documentos, como ya se mencionó, la página web que tenemos, le ofrecemos también acceder a las conversaciones que había anteriormente, se mencionó por ahí digamos, eh, el tema de salud mental, si acaso habíamos eh, tenido alguna reflexión al respecto y hicimos un conversatorio sobre salud mental. Así que eh, también ofrecemos eh, el acceso a quienes lo soliciten, eh, lo pueden hacer en nuestro, nuestro correo, Cabildo Saludos Un Derecho. Eh, y también, eh, también estamos disponibles para hacer un nuevo conversatorio, si, si es que eso fuera oportuno y fuera útil. Eh, eh, pretendemos eh, seguir más allá de lo que significa este proceso eleccional, como ya se mencionó por algunos de ustedes. Eh, todos ustedes tienen una vocación de servicio público, por tanto van a permanecer, digamos, en esta, en esta inquietud, tratando de, de, de estar presentes, de contribuir, sean electo o no sean electos. Y, y bueno, el Cabildo se propone entonces eh, poder seguir acompañando este proceso, no solo con los constituyentes que sean elegidos, sino que con los que no sean elegidos también, porque, eh, porque hay una necesidad de, de instalar en la conciencia colectiva lo que significa el derecho a la salud. Eh, todos todo, cuando, cuando uno habla con, habla con la gente, en realidad, todos tenemos una idea de lo que es el tema, el tema de, de, de la salud. Para alguna gente la salud es acceder a un especialista, para otra gente eh, eh, debemos poder tener acceso a medicamentos de menor costo. Para otro es tener eh, atención cercana, o, eh, para otro es acceder digamos, a la ISAPRE. Entonces, hay distintas cosas que, que surgen en el ámbito de la, de la, del, del constructo que, que existen las personas sobre la salud. Y lo que nosotros pretendemos contribuir Demorcio, a la instalación de, una, de un, una, un acuerdo nacional sobre qué que, que entendemos. Por la salud, que tenemos por el derecho a la salud, esta visión integral, digamos que la ha, ha señalado varias veces, que también recogió Begoña, recogió Jimena también, eso es lo que nosotros pretendemos contribuir a eso. Por tanto, los invitamos, digamos, que ustedes estén conectados con nosotros, reciban nuestra información, lean los documentos, se conecten a través de la página web, a través del correo. Que, que usted, digamos, a su vez eh, le cuenten, digamos, a otros eh, candidatos y candidatas, a otras personas, no necesariamente candidatos y candidatas, que este espacio existe y que este es un espacio entonces donde, donde podemos, que yo eh, encontrarnos, construir este proceso del derecho a la salud. Eh, es un espacio que usted ha visto, que es un espacio eh, de, de acogida, de respeto. Eh, eh, no, no hay aquí un intento descalificatorio de nadie sino que, eh, sino que eh, recibir para poder construir esto, que, que todos eh, esperamos que sea así, que en la Constitución esté el derecho a la salud, que en la Constitución esté garantizado y que y podamos eh, estar juntos trabajando por la instalación de un sistema eh, de salud universal, eh, solidario, plurinacional. Eso esperamos que estemos todos y así que lo dejamos cordialmente invitado a nuestras próximas actividades y tenemos eh, vuestros correos y le haremos llegar entonces las invitaciones para que se integren a, a, a nuestra actividad. Y por supuesto que si hay interesado en integrarse al cabildo, ¿no Para, para participar de sus reuniones y ayudar en el proceso de construcción, bueno, eh, bienvenido. Nos pueden llegar también su, su eh, interés, digamos, de integrarse al cabildo. Así que que descansen. Muchas gracias por el Estado y bueno, y nos veremos en un próximo encuentro. Que esté muy bien. Que gracias, Jorge. Ay, bien. Ay, todo. Fuerza a los buenas Hasta tardes. Tarde. Muy bien. Chao, chao. No, chao. Buenas noches. Chao. Gracias. Bien. Gracias, bien. gracias Hasta luego. Chao. Chao. Ahora sí, me. <ríe> no te <estoy> había visto. <ríe>